El que está ganado no fuerza, dice El PRD se está desmantelando a nivel nacional por qué Juramentando, bueno, porque tú dices Que cosas. va a ganar, que va sí, a subir ¿Cómo lo dice a mí? El presidente del PRD de Fantino no de ahí, se juramentó ayer el de, el de Fantino okay. El de Sánchez y Samaná la semana pasada Lo de Santiago la semana pasada Ayer se juramentó el vocero del de, de, la, de, de, de, de la Cámara de Diputados del PRD, del bloque del PRD, Radamés, ayer. Ahí está la... Si sí, no, yo quiero que pongan el audio, que pongan el audio de ese acto de ayer. Ahí habían más de 500 dirigentes del PRD. Y eso se está ayer en el Lina. Eso se está desmantelando a nivel nacional. Y Guido Gómez Mazara viene por ahí también. Eso se está acabando Porque En el único apareció, lugar Él apareció ya acompañando a Carolina Su entrañable amiga sí, Que sí. precisamente por Carolina Conocí yo a, a, sí. a Guido Cuando fui gerente de la empresa Va, de Vamos a escuchar el audio Vamos a escuchar el audio es? Miren Audio Por fin por fin se acerca presentes, presente, mejor para nuestra gente, la llave puro brillante. Por fin, por fin, por fin llega el aire limpio que llena el corazón, llega el aire puro que trae felicidad. Por fin, primero la gente, por fin los dominicanos. Por fin vamos a avanzar. Por fin se Yo les digo a todos los del viejo partido que no sigan viviendo dos no, vidas. Que aquí tenemos las puertas abiertas con el corazón con amor. Les invito a que entren con nosotros a cambiar la ropa de la Por fin, por fin, por fin. Llega el aire a mí. en el corazón. Llega el aire por... Vinieron varios diputados del PRD, incluyendo el vocero del bloque de diputados del PRD en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Eso está pasando a nivel nacional. Nosotros aquí juramentamos 73 profesores que pertenecían al Partido de la Liberación Dominicana. Y juramentamos más de 200 jóvenes que desfilaron con Siquio, que andaban con Siquio, que no pertenecían a ningún otro partido, eran personas independientes de apoyo a la candidatura. Y hoy sale la encuesta Galo, hoy lunes, eh, la primera encuesta Galo que sale este año, que siempre se está esperando. La primera parte, la primera parte de eso, la primera. El anuncio del periódico hoy. Ah, bueno, ahí tenemos. a Binadera Ventaja, Aversarios, no, no, la primera parte. Dice ahí que no ganaría en primera. Eso. En primera vuelta. Eh, es la primera eso parte. Lo que de... Siempre se ha tenido. Yo quiero la primera parte. No, no, es que yo la envié. Está ahí, que está bien detallado con, con, con las barras, cómo andan los candidatos al día. ¿Qué, de hoy. ¿qué, ¿Qué porcentaje le da la Galo? Bueno, el asunto es, el porcentaje que le da la Galo a, a, a, a, a, a Luis Abinader es con la siguiente pregunta. Si hoy fueran las elecciones presidenciales del 2020 un 42%. y los nominados fueran eh, Luis Abinader, Gonzalo Castillo, Leonel Fernández, eh, Ramfis y, y, y Guillermo Moreno, para Luis Abinader un 42.2%. Para Gonzalo Castillo un 31.4%. Para Leonel Fernández, 15.5% para lo que decían que no se llevó nada. Se la galo. Eh, Guillermo Moreno, 1.2%. Y observen este, eh, este fenómeno por falta de, de incumplimiento de, del gobierno que, que tenemos. Ramfri, 5.5%. 8%. ¿Cuánto? 5.8%. Ah, más que Guillermo, yo lo dije. Más que Guillermo. Claro. Entonces, eso refleja Guillermo la que se Eso eso refleja la inconformidad de la gente al sistema, porque el discurso de Ranfi es mano dura, es, es la frontera es. Son, A Guillermo que deje discursos eso. Más, más radicales. Que no conecta con Entonces, la Entonces, si hoy fueran las elecciones presidenciales y las opciones fueran Solamente eh, Luis Abinader, Gonzalo Castillo, Leonel Fernández. Ahí, en esa parte, Luis Abinader tiene 44.9, casi 45. Eh, Gonzalo tiene 31.7, se mantiene Gonzalo en el 31, lo que evidencia un voto duro. Y Leonel Fernández sube a 19.3%. Ahí también Oyeron. se evidencia que si hay... Eh, si no puede ir Ramfis, aumenta el porcentaje de, de, de Abinader y aumenta y de, y de el Leonel. porcentaje de Leonel. Sí. También está la otra parte que nos habla que si fueran los candidatos Luis Abinader y Gonzalo y, y Leonel, ahí entonces eh, Luis Abinader se mantiene con 44.8%. Eh, Gonzalo se mantiene en 31.7 mantiene eh, sí. el voto ¿verdad? el 31 y 11.9 votaría por Leonel Fernández esas son la, las variables que se dan ¿quién le gustaría que, ganaría, eh, que ganara las elecciones presidenciales en mayo del 20? a esa pregunta el 44.7% dice que le gustaría que fuera Luis Abinader 31.4 dice que Gonzalo se mantiene el 31 sí. de Gonzalo y 15.8% se mantiene también la postura de Leonel Fernández Reina. En estos resultados que da la Galus también trabaja el tema de la corrupción, que es el tema que siempre se mantiene, y la situación del país también, que es un, son dos de las preguntas eh, coyunturales ante lo que estamos viviendo como nación. Lo importante de esto es que... Todo indica que Luis Abinader va a ser presidente del país. Y de acuerdo a lo que nosotros sabemos como nación, como somos nosotros socialmente, hay muchas personas, cerca de un 7% a un 9%, que votaría por el que va a ganar. Y hay posibilidades muy serias de que esto se resuelva en primera vuelta. A sabienda que después que pase eh, la parte congresual, eh, municipal pueden venir grandes acuerdos entre Leonel Fernández y Luis Abinader para evitar el trauma de una segunda vuelta que serían los mismos resultados. Entonces ya no sería el representante del cambio, serían los mismos resultados. Bueno, habría que ajustar, pero el cambio ya lo definió Leonel mismo. Los acontecimientos políticos cambió toda la política ah, bueno. en el país. Los acontecimientos políticos se removieron de, las carpetas políticas oh, del de los, los acontecimientos países. políticos demandan grandes soluciones y solo nosotros no lo podemos hacer. Tenemos que fortalecer con coherencia los puntos principales de desarrollo de la nación, sí, una pregunta, darle respuesta fehaciente a esta nación, como la respuesta que presentara Luis Abinader a, al tema tan importante que él presentó sobre... Eh, Burocracia cero. Tantas burocracias que nos envuelven, a veces hace imposible la inversión y la generación de empleo. Con este tema tan importante de la burocracia cero, Luis Abinader presenta una solución viable para generar empleo y atender a la juventud dominicana, a la mujer dominicana, a toda esa mano laboral, a, toda esa, eh, a esos cerebros preparados, para que no tengan que emigrar a otra nación y le den a este país los talentos y los recursos que ellos poseen como seres humanos. En primera vuelta, el cambio va. Bueno, bueno gracias ahí está. a Fulvio Ureña por el comentario. Sí, Pero él dice primera nomás, vuelta, okay. entonces la encuesta dice que serían en segunda vuelta. Sí, no, no, porque no, no, él está planteando pues, la sí, posibilidad que las encuestas. Él está planteando, sí. ¿Hay, algo ¿Hay, en la... no, hay algo que las encuestas, por ejemplo, no te pueden eh, ya. Eh, ya. trabajar, que es lo del voto que se da por el que va a ganar. Por ejemplo, sí. hay un grupo de gente que dice, ah, que va a ganar, por ejemplo, Luis Abinader, y va y vota. Y entonces... No y los es, acuerdos eso, de darse una Y todo indica, es una línea creciente hacia cada vez tener más puntos de Luis Abinader, cada vez hay más gente juramentándose y, y agregándose al cambio, cada, cada vez hay más gente ¿Por qué fue que se fue el presidente de la sala al otro lado? Bueno. No Vamos a la es? pausa, bueno. mis amigos, regresamos en breve Wow, Francis, como que dejaste hey. el set en silencio sí, ¿Qué sí, fue? El 16 De, de mañana